Por favor. A ver, ¿a qué hora es? Vamos a ver para darles un tiempo prudencial, ¿ya? Seis sí, sí, y sí, sí, sí, A doctor. ver, son seis y cincuenta. Siete y media nos volvemos a encontrar, ¿les parece? Correcto, doctor, sí, sí, doctor, doctor, Para que ordenen todos sus trabajos. Mientras tanto, no puedo dejar la pantalla vacía. Les dejo un material ya, un video, pero ustedes sigan trabajando, no por quiero, favor. Doctor, muchas gracias. Ya, para que puedan completar su trabajo, chequearlos, y empezar a pasarlos por el turnitín. Reitero, solo tengo un trabajo pasado por el turnitín. Bien, pónganse a trabajar. <coughs> Mm-hmm. <clears throat> ¿Se encuentra David Ambrosio? Ambrosio. ¿Se encuentra? Vamos a chequear su trabajo, lo acaba de enviar. Está sin agua y te doctor, te había ambroso. Ya, gracias. you mm -hmm. Doctor, buenas noches. Una consultita, doctor. Sí. En el tema de, la, de los cuadros de las matrices, doctor, ¿también se mantiene el 1.5 de interlineado? No, ahí ya lo ordena. A veces es un espacio muy grande, pero hay que tratar de ordenarlo allí. Pero póngalo en las matrices en horizontal. Ajá. A veces lo hacen en vertical y, y sale horrible. Entonces no hay necesidad de mantener el sí. interlineado. Ajá. Bien, allí estoy reenviando el trabajo de Ambrosio para que lo corrija. Y vamos a ver el de su compañero Brian, quien manifiesta que ya está listo para pasar por el turnitín. Vamos a darle una chequeadita antes de pasarlo por el turnitín. Los demás sigan avanzando y enviando su trabajo. Ah, está para enumerar. ¿Me escucha, Brian? Doctor, ya está para enumerar. De una... los, los números todo para. Porque quería cuadrarlo nuevamente y no, no me está Ajá, cuadrando como es que... quiero. Eso demora mm -hmm. tiempo. Ya, pero vamos a ver cómo queda. Si no lo pasamos por el turnitín y luego barre. Ya, pero el 1 uno, el uno va en el planteamiento del problema. Hay que arreglarlo. ¿no? Aquí va el 1, donde va el 2, y aquí Llanco. sigue siendo todavía romano. Bueno, ya eso ya es minúsculo, ya, ya es menor, ya eso ya. ¿Cuántos antecedentes tenía que tener? Cinco, cinco, doctor. En Ya. Parece que en nacional hay más que cuatro. Seis. A ver. Cinco, pues, doctor. Cuatro nomás Ocho. estoy contando yo. Uno, Villegas, Tito, dos, Núñez, tres, Condorí, cuatro. Se me dio, solo ahorita, porque habían cinco, solo que le he copiado, lo he estado arreglando, de repente lo borro sin querer. Seguro. Pasa, pues suele pasar. Por eso siempre le digo, estos trabajos se hacen con tiempo, con calma. Y a veces por apurado, omitimos una serie de errores. Pero lo arregla ya. Vamos a ver, si ya está listo, lo pasamos y luego lo completa. ¿Su trabajo es cuantitativo o cualitativo? Cuantitativo, doctor. Porque va con encuestas y con trabajos también. Eh, con pruebas. Con, con cuestionario. Eh. M más o más. Arias, M, solo va una M. Ya, doctor. Así, Así va, solo una M. Ya, vamos a pasarlo por el turnitín ya. Y luego completa lo que le he manifestado. Listo. Ya, eso sí, demora un poquito. Doctor, a veces a estas horas la página está saturada. Demora, pero vamos a pasarlo ya. Mientras sus compañeros ya. siguen arreglando sus trabajos. Gracias, doctor. Ya, a ver, vamos a ver. El de Ambrosio ya lo devolví. Si está escuchando, debe corregir las observaciones. <coughs> Observa a Brian Rodríguez. Observa la pantalla. Está cargando todo. Sí, está sí, empezando la función. Lo demás que observa son los resultados ya de otros tra trabajos. En el caso de usted, todavía estamos. No te nada, doctor, doctor está cargando mi pantalla. Observa el trabajo, digo, observa la pantalla. Mi pa pantalla, mi pantalla. Eh, me sabe, tío, doctor acá. Universidad y no, no, pero la, observa la mi pantalla. Observa. pantalla. ¿Sí se no, ve, doctor, su pantalla. Ya está cargando. Ah, ya. Sí, usted sí. Solo quiero mostrar que se está o cargando. Usted, sí, no, Venga, así se suben todos los trabajos. Ya, y después hay que esperar. Ya. Eso es lo que quiero decirle. Hay que esperar unos minutos. Bien. Doctor, he mandado mi trabajo. ¿Podría revisarlo, por favor? Mike al Calderón. grupo. Al grupo. Por ya, favor. Ya, ya, vamos a revisar su trabajo entonces mientras carga el de su compañero, ¿ya? Sí. Mique Calderón, nueva pensión de alimento, dice, ese es. Sí, doctor, gracias, sí. Ya, a ver, vamos a ver, ya un momentito, por favor. ¿Ya está listo o está para chequear todavía? Ahí está para. Ya está avanzado, doctor. Está para chequear un poco, por favor. Se va cargando de nuestro compañero Brian. Ah. <tose> <tose> Ya, ese es su trabajo, Condorí o, Mike, o Calderón. ¿Me escucha, Calderón? Vamos sí. a chequear. Ya, doctor. ¿Ya está listo o tiene solo un avance? Sí, todo está. No, es un avance, doctor. Disculpe, pero quiero que usted me diga qué es lo que puedo cambiar. pues. Ya, pero acá ya se les ha sugerido, hace toda la semana se sugiere. Este es el índice. ¿Este es su esquema? Ese no es el esquema. ¿Por qué esperan cada semana? No escuchan lo que se les hace a otros alumnos. Este no es el esquema, esto está para completar. Venga, así empezamos mal. Y eso ya lo observé hace varias semanas, por eso está así de amarillo. ¿Ves? Está para corregir. ¿Por qué no le dan una chequeada antes de enviarlo? También está para enumerar. Falta enumerar. Las primeras páginas van en romanos. A partir del capítulo uno, van en arábicos. Eso ya se les ha dicho. Aquí debe ir. Aquí empieza. En arábicos. Y va ahí, En la parte final. Ya, y ahí esto, porque está de rojo. Ya debe sacar ese rojo. Ve. Justificación. Aquí les he dicho toda la semana citar un autor. ¿Y qué tipo de justificación es? ¿Cuál será? Pues ¿Será justificación teórica? ¿Será práctica? ¿Será metodológica? No lo sé. No sé qué será. ¿Está observando, o no? Sí, doctor, sí. A ver, mira. Bases teóricas. Solo una hoja de bases teóricas. Solo una hoja. No, no va a pasar este trabajo. Debe ampliar las bases teóricas. Solo tiene una hoja. Yo no he dicho que hagan una hoja. ¿Cuánto Mínimo, pues póngame unas 10, unas 12. Pero a estas alturas, ¿cómo me va a presentar solo uno? Todas las semanas corrijo esto, pero no escuchan o no quieren entender. Mírame, aquí empieza tu base teórica. Y aquí acá. ¿Qué tipo de, de investigación es? Tu investigación es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Doctor? Y aquí la metodología, esto es todo. Aquí falta falta la población, la muestra, las técnicas, el instrumento de investigación. No lo has hecho. Ya se les, se les envió un esquema. mire estamos en la última semana y sigo corrigiendo eso. Aquí falta. ¿Por qué me escribes todo esto con mayúscula? ¿Por qué está todo con mayúscula? Chaparro, Matamorros, Pedro, así se cita. Así, así se escribe la bibliografía. Todo esto hay que corregir. A esta altura no podemos cometer ya estos errores. no Ah, disculpe, doctor, disculpe, disculpe. Calderón, le estoy devolviendo su trabajo. Escucha, Calderón. Calderón, le envíe su trabajo. Rodríguez se encuentra. La, sí, me dice usted que ya está listo, ¿cierto? Ay, ¿cierto? Para el turnitín. A ver, vamos a ver ya. Una chequeada antes de pasarlo por el turnitín. Todo acá me encuentro presente. ¿Sí o No, sí. Por eso, va a darle una chequeada. Ah, ya. Ya está. Cierto, ya. Hay que pasarlo por el turnitín entonces. Déjeme terminar aquí. Ya, y luego tengo a Isidro Condorí. Correcto Isidro, ¿se encuentra Isidro? Llamo ahorita. Correcto Isidro. Doctor, ya, presente. ya está. ¿Está listo su trabajo o está para corregir? Eh, está, para... está listo, doctor. A ver, vamos a ver. Si está listo, lo pasamos ya. doctor. Ya, aquí no se enumera esta página. No, no he podido anular, doctor, ese, ese número. La verdad no me ha salido, pero sí. Aquí se pone Chincha. Chincha. 2022. A ver, vamos a ver si yo lo puedo eliminar aquí. Gracias, A ver. No, no lo puedo, no lo puedo, este, eliminar. ya. Pero no va ahí. Si sí, no no va nosotros, no me digo, no ¿Sí? es <Elijah Fraun kinder> muy. <tragedy> Ya, pero acá el uno ves, ahí sí está bien el uno. Ah.